tiene hombres y mujeres que nos llenan de orgullo en diferentes ámbitos. En la parte artística merengue hay que mencionar a este hombre que desde el centro del Cibao, Bonao, salió y conquistó el planeta Tierra. Y hoy lo tenemos aquí, ya que es parte primordial de lo que es eh, nuestra vivencia como dominicanos y además una persona que Queremos y que siempre ha estado pendiente con lo que suceda, no solamente aquí en San Francisco de Macorís, en su tierra natal bonao, sino en la República Dominicana y también de la diáspora que está fuera del país. Nuestro hermano y amigo Héctor Acosta, el torito. Hermano, bienvenido, enhorabuena. Saludos, saludos, buenas tardes a todos, San Francisco de Macorís y el país. Gracias, Robert, por esta oportunidad de saludar a la gente, de compartir contigo. Y nada, aquí estamos, eh, acuartelados, como se dice. Bueno, así estamos todos en esta cuarentena. Eh, lástima que, que sea una parte nada más solamente que eh, entienda esto. Hay otra parte que no sé de qué forma va a entender, pero bueno. Eh, Héctor, háblame primero de cómo está tu salud, cómo está la salud de tu familia, cómo está la salud colectiva de tu eh, provincia eh, de Bonao. Bueno, en el caso de nosotros, todo está bien, estamos en salud, gracias a Dios, nos, nos hemos cuidado, yo no he salido desde el 15 de marzo, que fueron las elecciones, eh, mi familia está bien, gracias a Dios. Bonao, hoy aparecieron dos, dos muertos más, eh, llevamos 161 casos, pero lo más difícil de, de, de Bonao es que allá no tenemos hospital, entonces, el que instalaron es tipo carpa, ¿no? Esos hospitales provisionados todavía no está funcionando. O sea, como debe de ser. Y eso es un poquito cuesta arriba, para, sobre todo para los más vulnerables eh, que son los que utilizan ese tipo de, de, de establecimiento. Eh, esperemos en Dios que, que eso llegue a funcionar lo más rápido posible para entonces, que puedan entonces, ser atendidas más personas. ¿Dónde están trasladando eh, a, a los pacientes de COVID actualmente eh, eh, que salen positivos en Bonao? ¿Y dónde le están, si, si, si por ejemplo aquí en la provincia de Duarte ya empezaron un plan donde se están haciendo eh, una más que otras pruebas eh, masivas para dar los resultados? ¿Cómo es la mecánica en Bonao? Bueno, tú sabes que el hospital, si se le puede llamar así, el que queda, lo poco que queda, hay algunas camas ahí que le están utilizando pero lo demás lo están llevando al hospital que acabo de decirte, pero que todavía no está funcionando al 100%, y aquí hacen falta más pruebas también, o sea, para detectar cual, qué cantidad tenemos de, de contagiados y, y cuánta no. Pues yo creo que es el proceso más difícil en este momento, de saber la cantidad de infectados que tenemos, y si eso va a empezar a funcionar el hospital o la carpa, en el, el hospital móvil, si va a empezar a funcionar lo más rápido posible Porque hace falta Yo creo que eh, la gente Está con, la, con el grito al cielo Con eso porque necesitan Salud inmediata En estos momento sí. La industria La industria de entretenimiento Es una de las que ha sido eh, Está siendo más golpeada Incluso se habla de un, de un futuro incierto De lo que serán el, eh, los eventos Ustedes los artistas eh, eh, e incluso tengo entendido que no entran a los programas de gobierno, eh, de ayuda de gobierno. Pero eh, háblame, eh, eh, Héctor Acosta, y también me imagino que ha hablado con otros músicos, eh, ¿qué plan eh, tienen? Y en el caso tuyo personal, eh, hemos visto que otros artistas han estado eh, recurriendo a las redes sociales eh, para el tema de, de hacer eh, algún tipo de... de, de de, de concierto live o también eh, de, de, de mantenerse conectado con, con su público. Háblame de lo macro y, y de Héctor Acosta. Bueno, eh, como a todos, nos ha tocado también ser parte de este proceso. A nosotros se nos hace más difícil porque nosotros dependemos de de la aglomeración de personas. O sea, ya el tuber 30, 40, 50 gente en un lugar cerrado, eso va a ser difícil, por lo menos en lo que resta no, eso de año. Fue lo yo. Eso, eso fue lo primero que prohibieron, la aglomeración de personas Exacto. y espectáculos y espectáculo eventos. O sea que lo de nosotros va a tardar más tiempo. Yo diría que para esta fecha, pero el próximo año, tal vez empecemos a funcionar ya con normalidad lo que son los eventos. Pero no creo que por, el, por este año yo creo que eso se pueda porque es, es mucho riesgo. Entonces, no solamente lo, las orquestas de merengue y de bachata, sino la clase artística en sentido general ha sido muy, muy golpeada con esto. Y por eso yo apoyo a los, a algunos colegas que están pidiendo que el gobierno pues interceda, aunque debo de ser justo y reconocer, por ejemplo, en el caso nuestro, que nos inscribimos temprano en el... En el plan ese que tenía el gobierno. La eh, fase. No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Fase, ¿verdad? Pa fase, sí. Creo que exactamente. Entonces, a, al personal de la oficina le está llegando quincenalmente una partida. Yo tengo que reconocer esa parte. Eh, y estamos tratando de que lo incluya a todos. Eh, porque la semana pasada no incluyeron creo que a dos o tres del personal. Y estamos este eh, trabajando eso a ver si si lo completan todo, pero eh, la mayoría de las agrupaciones no creo que le haya dado el tiempo para inscribirse y tal vez por eso es un poquito más difícil para ellos en este momento en que no se está trabajando porque los músicos si no tocan nos cobran o sea que no tenemos mira, un salario fijo eh, Mira Héctor, eh, realmente esta pandemia ha puesto eh, ha destapado la, la, la, la, la caja de Pandora, como uno dice, de todas las debilidades, no solamente del gobierno, sino también de las empresas y de uno mismo como persona, porque uno ha tenido el tiempo para uno detenerse, eh, visualizar, analizar muchas cosas. Entre ellos, por ejemplo, eh, yo me consta, lo organizado que tú tienes tu, tu empresa, que es tu, tu orquesta de lo que tú vives, porque eh, me imagino que como tú tenías tu personal organizado y estaba pagando TCS a esas empresas que están organizadas se le hacía más fácil eh, eh, eh, conectar con el programa FASE. Ahora, sabemos de muchos artistas, lamentablemente, que son desorganizados, que no tienen su, organizado su, su, su empresa, sus músicos o, o su secretaria y eso. Y si no están organizados, ahora, con esta pandemia y en medio de esta pandemia, entonces se le hace más difícil eh, poder eh, optar por las ayudas que está dando. El gobierno, que una de las cosas que también es bueno puntualizar, porque independientemente de lo bueno o lo malo que lo está haciendo el gobierno, hay que reconocer que algo está haciendo para paliar esta situación, que sí. es que, que algo que, que nos haga a todos, a todos y todas. Sí. Gracias a Dios, que nosotros desde nuestros inicios hemos sido eh, siempre personas organizadas en ese sentido de tener todo por como manda la ley. Y tal vez, tal vez por eso, en este caso, pues hemos sido afortunado y que automáticamente pues todo ha empezado a fluir por, por ese lado ahora bien, esto ha sido algo que ha agarrado Camán como decimos a nivel cibaeño a todo el mundo, esto no ha respetado colores, ni religión ni idioma, ni potencia nada o sea, aquí todos hemos venido a hacer lo mismo aquí no hay rango aquí no hay paciente favorito entonces esto es algo que ha agarrado al mundo eh, de prevenido y, y estamos todos metidos en el mismo saco. Lo que hay que pedirle a Dios es que la gente continúe acatando las órdenes de las autoridades, porque la única medicina que tenemos contra esto somos nosotros mismos. Y si entonces nosotros mismos no asumimos eso como, un, como algo con, con responsabilidad, vamos a a tener muchos contagiados y lamentablemente muchos muertos también. Yo creo que debemos de, de crear conciencia en eso y de no salir a la calle, al menos que no sea algo que sea de, de emergencia, porque lo que yo he visto en las calles de, de mi pueblo eh, da pena, da pena y yo creo que eh, la educación debe de imponerse eh, para que podamos controlar esto. De otra manera, yo creo que vamos a, a pagar justo por pecadores. Sí, eso es así, lamentablemente, eh, decía un amigo, a, a nosotros no nos va a matar el coronavirus, sino la ignorancia de que muchas hay veces... Ignorancia. Es verdad que hay gente que, sí, sí, hay gente que necesita salir a comer, pero a veces hay gente que está de más en las calles eh, de diferentes sectores. Y fíjate, por ejemplo, desde que se comenzó el toque de queda hasta ahora van unos 48 mil personas que, que, que arrestan. O sea, estamos hablando de personas que ya saben que a las 5 de la tarde hay un toque de queda. Si usted tiene que hacer cualquier diligencia, cualquier cosa, pues hágala antes, antes de la hora eh, del toque de queda. Es lo más lógico que, supera, se, puede, que se puede hacer. Supera supera casi 10 veces los contagiados. O sea, los detenidos lo superan 10 veces. O sea, no puede ser. Y lo malo de eso también es que se enfrentan a la policía. O sea, a veces yo veo a los policías con, con cara de, de, de mucha piedad, porque esos pobres infelices en la calle tratando de ayudarlos a que no se contagien, entonces lo enfrentan. O sea, yo creo que esos son unos sí. héroes que debemos de respetar. Claro, a algunos de ellos se le ha ido la mano, como fue el caso del señor ese que que lo agarraron detenido teniendo una, una complicación médica, y lo que fue fue buscar un poquito de arroz y aceite al lado de una vecina, o sea son cositas que se le escapan también, pero también debemos de reconocer sí, pero, el trabajo pero, que han venido haciendo los policías en estos tiempos. mira Héctor, eh, sobre ese tema del señor que fue aquí en San Francisco de Macorís, eh, sí. eh, nosotros tenemos nuestro, nuestro nuestra opinión, porque realmente eh, hay que reconocer no solamente de palabra y en un spot publicitario a nuestros héroes, entre ellos la policía esos policías por lo menos aquí en San Francisco entran a las 6 de la mañana Héctor, y a las 5 de la tarde todavía andan dando tumbo y ahí es que empieza el trabajo de ellos esos policías hay muchos ya que, que han sido contagiados porque ellos andan con protección pero tú sabes que en el forcejeo y todo eso a veces eh, eh, se le hace difícil. Entonces, ¿qué sucede? Eh, es un mensaje que ahorita yo lo voy a analizar porque quiero aprovechar la entrevista contigo. Eh, sucedió con ese señor. Ese señor es reincidente. Ese señor sale todos los días a pedir y muchas veces las cosas que le dan no la llevan de su mamá, como él dice. Lo que hace va y la vende. Y supuestamente, tengo el dato, tengo el dato que se va a los puntos de droga, compadroga. Bueno, entonces, ¿Qué pasa? La percepción es una cosa, por eso yo soy claro cuando digo algo. La percepción es una cosa y lo que se vende es otra. Aquí se hace un espectáculo y, y el jefe de la policía tomó una decisión que a mi entender la tomó, la tomó a priori. Aparte de eso, eh, suspendieron a, a, a, a todo, todos los policías que estaban ahí, incluyendo al coronel Carrasco, que no lo conozco, pero es, es lo que tengo entendido es que es una persona eh, eh, muy comunicativa y muy viable. Pero aparte de eso... Eh, es un mensaje que muchos policías ahora mismo, aunque no se lo dicen a nadie, pero me ha llegado el dato de que tienen miedo de, de, de, de apreciar a una gente, porque el jefe de la policía fue el primero que dijo: Y yo voy a dejar que un pendejo me falta respeto. Y yo lo agarro, lo traigo en el piso lo esposo, porque ¿verdad? la autoridad hay que respetarla, señores. Digo, mira, yo, pues, ¿no vos, por eso, por eso es eh, que debieran poner siempre. En este tipo de casos, las dos campanas, ¿no? Las dos versiones. Pero simplemente se le ha dado difusión a esa versión, a la mala. Yo yo tengo la otra versión, cuando los policías llegaron, yo tengo las imágenes que en la, en la, eh, antes de terminar el programa las voy a colocar, cuando los policías llegan y de forma muy amable dicen al caballero, mire, ya son las cinco, ustedes toque de queda, que esto. Y, no, okay, yo ando buscando, sí, pero por favor, acompáñenos. Y el tipo se puso bruto. Mira, ahí tenemos las imágenes. Ahí te gracias, señor director. Mira, eh, los policías van y le están hablando. Ahí no lo están jalando ni le están dando. Esas imágenes no las pusieron eh, en ningún programa nacional. Porque también tenemos que, como tú dices, ver las dos versiones. Está mal. La policía no está para, para castigar y, y, y dar golpe. Pero también hay que decir que esos policías salen, eh, miren cómo anda, arriesgando su vida, dejando a su familia sola en medio de esta pandemia. Y miren cómo ellos están hablando con ese señor. Ellos están hablando y diciendo, por favor, mira, mire el policía cómo lo agarra por la cintura. Por favor, ven, acompáñenlo." Y él agarrado y después se puso bruto. A ese señor le han dado, antes de, de, de, de esta situación, le habían dado comida. Pero bien, eh, no vamos a interrumpir nuestra entrevista, eh, porque <risa> hoy es viernes. Y aunque, y aunque lo, yo estoy lo diciendo más, que es viernes... Más, lo, más, lo más importante es decir que ojalá no se repitan casos como eso, ¿tú entiendes? Y que si pasan que busquen las dos campanas para que hagan la cosa correcta sí, sí, pero hoy es viernes aunque el cuerpo tiene el coronavirus, no, pero oye esto hoy es viernes, pero el cuerpo tiene coronavirus y no lo sabía no hay viernes para ¿sabes que uno dice hoy es viernes y el cuerpo lo sabe? no, sí sí el cuerpo el cuerpo está en cuarentena día que ni cuenta se de eso Héctor, eh, vamos a aprovechar y hablar eh, sobre tus aspiraciones políticas y la situación, porque aparte de artista, eh, eres un político desde siempre, porque antes de tú tener aspiraciones políticas, ya estado defendiendo las causas principalmente de tu pueblo, de tu provincia, eh, monseñor Noel, eh, tratando de que las cosas cambien para mejor. Eh, está postulándote para senador para el periodo 2020-2024, ¿Cómo está la situación política desde la óptica de Héctor Acosta en cuanto a las elecciones? Se propusieron para el 5 de, de junio. Pero, ¿cuál es la perspectiva que tiene Héctor Acosta para las próximas elecciones? Muy bien, todo va muy bien. Este, la gente tiene eh, sed de cambio. Es algo que está, yo creo que casi consumado. La gente nos está brindando su apoyo. Eh, tú sabes que actualmente lo que se está trabajando a nivel de la plataforma digital, porque yo he decidido, la política también, darle una cuarentena. Yo creo que es lo más correcto y uno dedicarse a ayudar a la gente en este momento sin colores, sin bandería política, simplemente con el único interés de que los más vulnerables pues tengan acceso a, a la comida, a mascarillas, aguantes, guantes, etc. Eso es lo que compete ahora y unirnos todos, y, y, no, y no pensar en, en politiquería por el momento, porque ahora hay que preocuparse por la salud, que es lo primero de la gente. Si queremos que vayan a votar en julio, que tengan un, un nuevo senador, un nuevo diputado, de, debemos de estar en salud para que sucede Entonces yo estoy es enfocado en eso, en ayudar a la gente, en que tengan comida y, y lo necesario para para que puedan subsistir. Eso, en eso es que estamos. Nuestra candidatura sigue firme y, y viento en popa, los números están allá, un 16, 17 de diferencia entre mi contendor. O sea que todo está tranquilo. Eh, ¿Cómo tú ves la mira de las elecciones? Eh, ¿Crees tú que el país eh, está en condiciones de salir a las calles a votar? Mira, la selección hay que hacerla eh, Eso es irreversible Lo único que tenemos que hacer Los dominicanos y dominicanas Es protegernos bien Ir a votar Mantener la distancia Porque no podemos jugárnosla Y que se suspendan las elecciones otra vez Y que entonces haya que modificar la constitución O sea, es un proceso tedioso No solamente para los políticos sino también para el pueblo dominicano que ya viene de una suspensión de unas elecciones por un problema de, del voto automatizado, etcétera, y eso sería más traumático para, para los votantes. O sea, hay que ir a votar este 5 de julio, pero protegido con su guante, su mascarilla, con su distancia y para su casa. Es lo más correcto para que continúe la, eh, la democracia en nuestro país y la tranquilidad y seguir después de ahí las reglas que dicten las autoridades de salud. Esa es mi opinión personal. Bueno, eh, hoy precisamente se hizo el cambio de mando eh, de las alcaldías en todo el país y se hicieron, sí. eh, eh, algunas se hicieron virtuales y otras se hicieron con ceremonia eh, muy eh, limitada Héctor, eh, sobre la, los resultados de la investigación que hizo... Eh, encabezado por la OEA, eh, eh, la Organización de Estado Americano, que dijo en el informe de las pasadas elecciones suspendidas que fue por un error técnico, incluso la Junta Central Electoral eh, destituyó al director técnico de, de, de, esa, de, de la Junta. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es tu opinión sobre ese resultado? Bueno, eh, muy grave lo que pasó, que se llegue hasta el último momento para que se determinara que el error estaba dentro de la Junta Central Electoral y que el mismo presidente y, lo, y los jueces que, que lo acompañan no estuvieran al tanto de lo que se estaba moviendo a nivel técnico. Yo creo que algo un poquito delicado y que deja mucho que ver de, de la Junta que tenemos en estos momentos. Yo creo que el país salió mal parado en lo que concierne a, a, a asuntos electorales porque yo creo que todo el mundo estaba confiado en que iban a hacer unas elecciones eh, ágiles, con ese voto automatizado y el voto manual, y que entonces tenga que ser la OEA, después de tantas eh, eh, culpabilidades que se echaron, hasta un coronel metieron al medio, a un joven ahí también que pertenecía al asunto técnico, y la realidad fue otra. ¿Cómo tú ahora recompones esa historia de nuevo después que tuviste a un coronel y a un joven entrando hasta el posado a, a la fiscalía y duraron unos cuantos días detenidos. O sea, ¿cómo uno recoge esa agua del piso ahora y le hecho un vaso? Yo creo que ha sido un, un grave error de la Junta. Eh, yo creo que hay que revisar muchas cosas. Hay que seguir buscando, buscando más ahí adentro. Yo creo que no es un solo técnico. Yo creo que tienen que irse varios de ahí adentro. Y esperemos en Dios que para el 5 de julio, cosas como esta no tiendan a repetirse nueva vez. Bueno, ojalá que sí. Mira eh, eh, Héctor, eh, hemos visto que a través de tus redes, e incluso eh, tú eres uno de los artistas que más visita El Salvador, y hemos visto que tú siempre has querido reunirte con el actual presidente eh, Nayib Bukele. Eh, ¿Ya pudiste reunirte con él, has hablado con él? Tú sabes que él y yo somos amigos desde antes de... Desde antes de él asumir la ya. presidencia. Eh, yo no sé si cometí un error al hacerlo público, que quería re reunirme con él o hablar con él. Eh, pero lo hice porque entendí que era la manera más, más rápida, ¿no? Como él es, como él siempre está en las redes y esas cosas. Pero entendí también después que él estaba en el momento más contundente de la, de la pandemia donde empezaban a, a declararse los casos de contagio en El Salvador y por eso ha sido un poquito más, más difícil y yo mismo he, he optado por no, por no seguir insistiendo y esperar a que él me responda luego luego que la cosa esté más tranquila por, por mi adorado pueblo de El Salvador. Una pregunta. Hemos visto, incluso yo mismo he elogiado y comenzaste a seguirlo después que vi la forma que él ha administrado esta pandemia, siendo El Salvador un país mucho más pobre que República Dominicana eh, eh, y con menos eh, tecnología, eh, él ha, ha, ha dispuesto unas medidas que quizás aquí eh, son de las cosas que nosotros o a sea, un principio hemos estado exigiendo. ¿Cómo tú comparas las medidas que él ha tomado en El Salvador eh, con las que ha tomado el Ejecutivo, entiéndase, el presidente Danilo Menida, aquí en República Dominicana, para combatir eh, eh, el Covid 19 a, a mí no me gustan las comparaciones, porque cada, cada país y cada gobierno tiene su, su estilo y manejan su cosa como ellos entienden. Pero debemos de, de reconocer que ese muchacho, vamos a decir un muchacho porque joven, busquele, sí. tomó una medida. Él tomó una medida antes de antes de salir el primer caso de coronavirus, ya él había tomado medidas y mucha gente lo criticaron. Por eso, entiende De cerrar el aeropuerto, de cerrar los negocios. Y eso es lo que debieran hacer eh, todos los, los, los gobiernos y los países que empiezan a tener uno o dos casos. O sea, actuar más rápido para evitar el contagio masivo. Porque eso es lo que le ha pasado a, a la mayoría de las potencias que, que han creído que, que es un juego, que eso no va a llegar hasta ahí. Y entonces la realidad ahora es otra. ¿Tú me entiendes? Entonces yo creo que eso hay que valorarlo el trabajo de él, el gobierno de aquí también, yo creo que debemos de, de aplaudir algunas cosas, faltan muchas, y yo creo que lo más importante es la transparencia en cuanto a todo lo que se haga y se diga, en todo, yo creo que hace falta un poquito más de transparencia y decirle la verdad a la gente, aparte de que yo creo que con, con tan pocas pruebas por día no vamos a detectar casos, eh, tan rápido y que sean masivos esa es la clave, ahí está la clave bueno eso así. mira esto, te voy a colocar las fotos de los principales candidatos presidenciales para que tú me des tu opinión si el señor director me ayuda, yo te voy a ir diciendo porque como sé que tú no estás viendo eh, el monitor eh, si el señor director me pone la primera foto a ver, eh, ¿qué opina Héctor Acosta? yo te voy a decir de quién es eh, eh, la foto eh, que está colocada eh, en pantalla para escuchar eh, tu opinión. Vamos a, bueno, ahí está eh, Luis Abinader en pantalla. ¿Qué usted piensa sí, de ese próximo señor? Presi próximo presidente de la República. El 5 de julio a las 12 de la noche, Luis Abinader es presidente de la República. Eso no es que segunda vuelta okay. en la media. <risa> en la media. Ok, Seguimos con la siguiente imagen, señor director. Vamos a ver eh, la siguiente imagen eh, eh, que tenemos ahí. Bueno, ahí está el doctor Leonel Fernández Reina. Leonel Fernández. Mi amigo, mi amigo, presidente, por tres veces. Eh, he sido distinguido por él, por su por su amistad, su saludo. Pero soy de los, Y agradezco, y le agradezco a él que me lleven su boleta eh, con la fuerza del pueblo como senador que es un gran gesto de, de él y de, y de todo su equipo, el que me hayan seleccionado para ser su senador también, pero yo soy de lo que entiendo Roberto y excusa que me extienda en la, en la respuesta yo soy de lo que entiendo que en este momento los líderes como Leonel Fernández Quique eh, y otros, debieran de unificarse y hacer eh, una sola un, un solo liderazgo para sacar de una vez y por todas a, a, a este gobierno. Es la única manera, unido o sea, que podemos eh, que no haya ni segunda vuelta, ni pensar remotamente en una segunda vuelta. Así es que yo creo que bueno, al final se va. Bueno, bueno, yo creo que al va, final va. yo creo que al final eso se va. Vamos, vamos, vamos a entrar con la última imagen, señor director, ya para ver <risa> eh, qué opina de otra costa. Ahí, ahí, no, ahí tenemos la la siguiente imagen, señor director, vamos a ver si la tenemos ahí en pantalla. Eh, eh, vamos a ver si el señor director nos ayuda con la siguiente imagen. Eh, no, vamos a ver si el señor director se nos medio perdió con las imágenes. Vamos a ver si la tenemos aquí, eh, señor director. Ahí está, señor director, la siguiente imagen. Vamos a ver quién sale ahí. Eh, vamos a ver si... Bueno, ahí... Bueno, tenemos un error técnico, tú nos excusas, esto por pues el asunto de sí, que sí. esto es remoto, el máster está en, sí, en, sí. en su casa, la computadora está en el estudio y todo eso. Antes de ya de, de despedir, eh, Héctor, eh, vamos a hablar de música. Eh, tu más reciente, tenemos dos recientes sí, grabaciones. Una pregunta, un... una, una, ¿Ah? una pregunta. ¿Ustedes no apoyan sí. en el asunto de la AFP? ¿Usted no me ha hablado de eso? Háblame de eso. <risas> Háblame de eso. No, pero tú, mira, de la yo... campaña. Yo porque a ti te toca <risa> dinero de eso también no y a mí y a, y a todos los muchachos que trabajan conmigo sí eh, yo yo sí yo también yo también estoy exigiendo incluso hablamos de ese tema en semana pasada con mi compañera con, con el tema de la AFP porque por qué me van a dar mi dinero que yo doy mensual cuando yo me muera ahora se necesita porque ese dinero no cuando es se necesita. Es ahora, pues. Es ahora, porque es que ahora tú no sabes si tú vas a seguir viviendo o qué. O sea, es ahora que hace falta. Y tampoco se está pidiendo el 100%. Es un 25, un 30% no. que le den a la gente, a los trabajadores que se lo ganaron. Y yo invito a mi amigo Franklin Romero, que es diputado de ahí, de San Francisco, a que apoye eso y vote. Y a los demás, no importa el partido, tiene que deponer eso de política en este caso que está en juego es la salud de la gente y el dinero de la gente eso no es de ningún político sí. ni de ningún partido ¿de acuerdo? si sí. Sí. yo estoy 100% de acuerdo contigo y ojalá que los diputados eh, entiendan eh, esa, esa necesidad que hay porque el pueblo, ahorita escuchaba y es una realidad el gobierno está haciendo, pero señores, con, con 5, 7, 8 mil pesos una gente no come en el mes no, no come y esto es un problema también de comida. Entonces, ese dinerito no importa de que ah, no, que ya no, no me toque cuando yo me retiro y me muero, pues ahora. De, decimos a quienes va a esto. Lo seguro lo tragado. Y papeles se seguro. Eh, y es que, así que así. no nos mareen. No, no, no, no. Ahora, mira, la Mira, el señor director ahora me hace señal que tenemos la, la imagen que faltó. Eh, ya la tienen que ir ahí. Vamos no, a ver el señor director. Ahora sí. Sí, vamos a ver quién, quién va a salir Ah, Bueno, ahí salió Gonzalo Castillo el pe... Gonzalo, Gonzalo Castillo Buen muchacho Gonzalo eh, Pero va a tener que esperar al 24 Por el momento Y le agradecemos todo el esfuerzo que ha hecho Para ayudar al país, tú sabes En esta pandemia Se Lo agradecemos de corazón un gran gesto Pero yo creo que para el 24 Él puede aspirar, sí, de nuevo en esta vuelta no, en esta vuelta no va. Bueno, entonces me gustaría despedir eh, eh, contigo, eh, te decía, eh, antes de hablar y tocar el tópico de la AFP sobre la música. Eh, tu más reciente tema, tengo entendido eh, antes del lunes, y también hiciste un feature con Mile Quesada. Sí. Si, si, sí, si, eh, si no me falla lo da. sí. Eh, con los ojos cerrados se llama, con mil un, un gran placer para mí grabar con la reina del merengue. Eh, por primera vez lo hicimos y el video quedó chulísimo. Un gran tema, es un gran tema. Y yo creo que dentro del tiempo que fue pautado, hizo su trabajo. Lástima que llegara este, el COVID-19 y la difusión, pues no sea la misma, tú sabes. Mañana yo voy a ponerle la voz a un tema que es de superación personal lo voy a estrenar en lo, luego que esté listo, que esté mezclado esto es una primicia, luego que esté mezclado y todo eso, y con video y todo, lo vamos a, a estrenar a nivel nacional, porque yo creo que ayuda ayuda mucho a la gente que está en sus casas ahora, eh, que necesita una voz de, de aliento pero pero positivo, tú sabes con un mensaje positivo, cargado de, de, de energía positiva y, y ojalá que la gente pueda gustar lo lo que vamos a hacer, mañana lo, le, le pongo la voz y, y ya a través de las redes, pues la gente se enterará de qué se trata. Sí, sí, eso es importante. Muchos artistas eh, nacionales e internacionales han estado haciendo eh, temas eh, precisamente para que la gente levantarle el ánimo a, a, a la gente. Y qué más que ustedes, eh, nuestros artistas y en el caso tuyo, eh, que era un artista tan querido eh, aquí en la República Dominicana y en toda Latinoamérica en los mismos Estados Unidos, que hagan estos temas para uno eh, relajarse. Y a propósito, ya con esto termino, para no quitarte mucho tiempo, aunque estamos en cuarentena, eh, eh, sobre tus redes sociales, muchos artistas han hecho live, eh, incluso están muy de moda los versos de, de, de un artista con otro. Eh, eh, ¿Tienes tú en esta cuarentena eh, planes para hacer algún en vivo a través de, de tus redes sociales eh, cantarnos a nosotros? Sí. Público. Sí, sí, sí, claro, claro que sí Tú sabes que como esto le falta mucho Nadie sabe cuándo va a terminar eh, Yo lo voy a coger tranquilo, suave eh, Voy a buscar el, el, el momento más oportuno para hacerlo Y hacerlo bien hecho Y que todos los fanáticos de uno Y los que no lo son Pues puedan verlo y escucharlo también Eso será en los próximos días, qué sé yo Tal vez para mi cumpleaños en mayo lo celebre junto con la gente, cantándole. No, no te voy a ir tan lejos, no te voy a ir tan lejos. Va, va, va, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo eh, eh, a, ahora a finales eh, o a principios de, de, de, de, de este mes de mayo, porque para tu cumpleaños, tu cumpleaños eh, a, a mediados, me parece, de mayo. El 20, 23 de mayo. Ajá, entonces no, está, está muy lejos sí. esto. Eh, de todas Pero formas, voy esto, esperar, No, voy a esperar a Robert que el tema Ajá. que te acabo de decir esté ready para hacer el estreno ah, ese día okay. y vaya a ser ah, va a entrenarlo el día que vaya a hacer el live y así sigamos el ah, sí. con, con razón tú has llegado hasta donde has llegado eh tú eres un estratega ay ay ay a, a ti se te aplica eh, eh, eh, el refrán chiquito pero tu pillo. mira Héctor. agradecerte que, que, que nos haya permitido hoy viernes relajarme un poco aunque hablamos algunos temas que indudablemente hay que hablar de actualidad, pero saber de que tiene algo nuevo que ofrecer a, a tus fanáticos, de que está bien en salud y de que las cosas están marchando bien eh, con tu carrera, aunque estamos en medio de, de una pandemia, en medio de una eh, cuarentena. Eh, me gustaría, Héctor, eh, eh, eh, eh, eh, no un consejo, porque yo sé que consejos tú tienes por montón, sino que me canta un pedacito de, de, de, de una canción. Bueno, a mí me gusta mucho, eh, eh, tengo que... que, que que olvidarla antes del lunes, como hace poco yo me la aprendí con ese tema, eh, esa canción, Pero si tú quieres contar una de la tuya, un pedacito para los televidentes que están hoy viernes y que, y, y que es viernes, aunque el cuerpo está de cuarentena, ¿eh? <ríe> pero es viernes. Sí. Es viernes y el COVID lo sabe. Sí. Dime, sí. antes, antes de eso, Roberto, yo quiero darle mi más sentido pésame a todos los familiares de los fallecidos en San Francisco de Macorís y y los municipios aledaños. Y además, eh, saludar de una manera muy especial a mi amigo Alex Díaz. es alcalde y al nuevo alcalde, Siquión eh, que Dios lo, lo tiene en salud y que ya dieron negativo nuevo y asumieron, en el caso de en la alcaldía de San Francisco de Macorís. ¿Tú sabes? No, me, me me, entonces, para él. No escúchame, no sé si tú lo, lo sabes Sé que un buen amigo tuyo A nuestro hermano y amigo sí. Machacho González Que lamentablemente tuvo una caída Se fracturó, me parece que fue eh, La cadera y hoy Lo iban a operar ah. en, en Santo Domingo Tuvieron que llevárselo en un helicóptero En el día de ayer, me imagino ah. que tú no sabías Esa información que, que no me no, preguntaste ahora me por eso sí. Ahora me entero Machacho Don machacho, es, González, sí. machacho es el el seguidor número uno que yo tengo en toda esta zona por aquí en cuanto a radiodifusor se refiere y uno de, la, de los seres humanos que siempre apostó a mí eh, como artista, como persona y recibí un, un apoyo eh, 100% durante toda mi carrera, desde antes de la gente conocerme, desde antes de mi debut, Machacho me conocía cuando yo iba a su casa con el toro, que por cierto un abrazo al toro donde quiera que esté, y que Dios lo tenga en salud también. Espero eh, en Dios que esté en San Francisco de Macorís, Que esté bien. Y que Dios lo cuide por ahí. Así que, muchachos, sí. or, oramos por ti. Para que te recupere pronto. Y, y un abrazo grande de corazón. Vamos a cantarle también, un pedacito de pan a la torre eh, Eso es lo que, yo que también... El eh, compadre Julio Vargas de Telenor. Que también hizo varias fiestas contigo en tus inicios. Te manda saludos. Julio Vargas de mi Telenor. Hermano, mi hermano, mi respeto para él. Sí, Vamos a hacerle vamos, vamos vamos al bajo, entonces, por es. esos amigos. Ay, ay, eso sería excelente. Un pedazo de pan a tormenta para esos amigos que están delicaditos de salud y, y, y a los que Dios ha sacado de, de, este, de esta pandemia, de este problema, vamos a hacerle pasar la tormenta un pedacito. Cuando lloras Bien. por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas, te lloraste, solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza. Cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Dios bendiga a San Francisco de Macorís y a todo el país.